Hola, Hola FrutoFamily, bienvenidos a mi canal es que En el día de hoy estoy aquí con mis figuras de Madrid sí, sí, sí, sí. Estamos en una quedada y como ya habéis visto en el título Pues vamos a reaccionar a mi tatuaje que vosotros habéis visto en el vídeo del domingo anterior Así que van a ir grupo por grupo hemos seleccionado a varias personas y espero que os guste y si no le habéis sentido al vídeo me da igual porque que sois mis y lo tenéis que aceptar vale, a ver chicos, un momento, de una cosa siento interrumpir, pero es que tengo que contaros algo súper importante, porque creo que os puede servir bastante en las épocas en las que estamos, el otro día subí unas stories respecto a un tema que ahora os contaré y la verdad es que me sorprendí bastante, porque vi que tuvo un montón de repercusión en vosotros, me contestasteis un montón, lo usasteis, entonces digo oye, pues como sé que aquí en Youtube hay gente que todavía no me sigue en Instagram pues lo que voy a hacer es repetirlo por aquí por si hay alguien que no se haya enterado, porque de verdad que es una cosa que os va a servir un montón, Básicamente presenté una plataforma Pues que ahora con el tema de universidad Exámenes, pruebas de acceso, exámenes finales Todo, os va a servir bastante Es una plataforma de tú a tú Que te permite como el intercambio de conocimientos Doc City se llama pero voy a ponerme cómoda y os lo enseño Vale, chicos, para mí cómoda es estar en la cama El escritorio no le da buena luz Entonces aquí creo que lo veis perfectamente Vale, yo lo que os mostré el otro día en las historias Era un ebook, el método de estudio perfecto y tal Entonces tú te lo descargas Tienes aquí un montón de cosas Como el método de estudio en leer, subrayar, hacer esquemas Repetir en voz alta O sea, hay un montón de cosas que de verdad que vale un montón la pena a mí me ha servido un montón, sobre todo para organizarme en el tema de estudios y pues la vida esta que llevo, de hecho aquí no acaba todo porque esto también nos va a servir sobre todo a los universitarios y es que puedes filtrar por tu universidad y aquí podrás encontrar los apuntes que más te convengan, porque es cierto que a veces cuando vamos a estudiar pues nos paramos a pensar y decimos tío, me faltan apuntes o esto no me sirve o no entiendo nada, pues aquí puedes encontrar de todo, no solo en la universidad, ¿vale? pero en lo que es Tox City en general, puedes encontrar de todo, o sea, apuntes, esquemas, resúmenes, incluso exámenes y la verdad es que está súper súper súper guay, porque en esos momentos en los que piensas que te faltan apuntes y todo, realmente aquí lo puedes encontrar, y también deciros que no todo en Doc City es, acad bueno, académico sí, y es la sección de profesores de las universidades y tal, donde pones situaciones frases míticas, hay un montón de cosas súper guays que es, la verdad, que para partirse el culito, así que nada, la verdad es que esto os puede ayudar bastante, sobre todo para probar esos exámenes en los que sé que algunos algunos bastantes vais apurados porque os conozco y a mí me contáis muchas cosas, así que lo veo bastante factible y como ya se están acercando estas épocas, digo, mira, lo meto en este vídeo así, pum, pam, pum. Dejo el link en la descripción para que así podáis mejorar vuestro estudio y tal. Y ya me iréis contando qué tal, si os funciona y eso. Así que nada, ahora sí que sí, volvemos con el vídeo Vale, a ver, estamos aquí con el primer grupo a de la mitad de Ah, y vais a adivinar qué puede significar. A lo mejor no sabéis, a lo mejor no. Es algo que puede que lo sepáis, ¿vale? Espérate, espérate, que me pongo allí y le grabo las caras. ¿Es? ¿Qué reacción van a tener? Pero, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Qué significa? No sé qué es lo que pone, ¿vale? Pues que hay que tener confianza en el vídeo. No. ¿Para que funcione algo tiene que ver confianza. Bueno, a ver, aparte, claro. Bueno, a ver, No, no, no. No, lo no. No, no, Pero lo ha grabado, lo puedes volver a ver. No, pero se lo he grabado igual. Sí. Sí. Sí. ¡Ah! Vale, pues ya está. ¡Siguiente! En el siguiente grupo avisa de que no digan sí, nada. Pues. <risa> Puedes decirlo, es muy, es muy, muy, muy bajito Pero tiene un significado muy puntual sí. sí, sí, la canción uh -huh. el claro, el blanco, el sí, sí. Vale, pero claro, ya lo que es nada, ¿vale? la lo que es ¿En serio? Vale, No, pero el que no, no, si no, si no digáis lo que es ni yo, ni yo, lo que ni Y ni Y esta yo, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo, ni es, ¿Sí? sí, es ni bonito. Sí sí, sí, sí, sí, bonito. sí, sí, ni yo, ni A ver, no, ¿te sí, vale, vale, vale, vale. ¿Es ¿Es ¿Sí? En serio. Chapa atrás, chapa atrás. Que ¿Sí? si no, no se ven. Sí. ¿En serio? Me, ¿Me en estabas hacer la miniatura. ¿Sí? ¿Sí? Sí, del... sí, ¿Me gusta? Sí, sí, Vale, sí, sí, sí. Ah, clase, ah, no le explico a nadie. qué? qué? ya lo sabe todo el mundo así que si sabéis por lo bien no vais a entenderlo canción si ya le voy a ir a la de la de la de la de de de la de no de la de la de la de la de la y la de la escribió el radio, Oblidad en Eterno porque tiene una canción sí. eterna no sé qué. Entonces, el infinito Eterno, la N con la flecha para arriba, de comida ya comida para arriba que comida dice la canción. Y ya está. <risa> y porque Y para llegar a los 10 minutos hay que abrir los regalos Así que vamos ¿sí? sí, ¿Este de Mío sí. Para sí. ver, bueno, se ha regalado una carta A ver, es que yo no lo tengo que explicar porque es un... como sí. yo el tatuaje a Que salga, que salga ¿Cómo te llamas? Lola Lola, hola, Lola. Hola, Lola. hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Vamos a ver, ya, a ver Dios, tío, cada vez que nada nos dan listo A mí, a mí. Sí, para nuestra futura casa Y para ti y la de él Vale, muchas gracias Ay, me ha gustado mucho Muchas gracias Siguiente Las cartas y eso no las a abrir porque es privacidad de las personas Tienes que estudiar para sacar sois los mejores, os quiero un montón, porque me animáis en esos días malos y los convertís en buenos, os sea, adoro un beso y Sandra. Oh. No. Sandra se ha ido, te queremos Sandra, y Muchas estamos gracias, nosotros. Gracias, nosotros. No, la verdad es mucho, la verdad 5 años. Uh, vale, a ver, pone los mejores Mil gracias por todas las risas. Por muchos vídeos, risas, besos, sorpresas cumpleaños y ¿Sí, mil más. más cumpleaños. Sorpresa, cumpleaños. ¿Pero qué cumpleaños? La sorpresa que le hiciste, lo claro, claro. del piso, no, hombre. Una sorpresa. Claro. claro. No, sí, yo también. <risas> aquí nueve regalos que vienen ahora mejor me Los mejores <risa> ídolos que puede tener una persona son los mejores Esto este es una portada de un vídeo Y esta pone Lara y aquí Muchas gracias. que no pone quién es ¿Quién pone? Eh, Bueno, pues si está viendo el, el vídeo me gustaría que comentaras Qué cara van a comentar, todo? que van a comentar todos Pues, ¿Cuándo? pues, ¿Cuándo? pues no, muchas gracias, no, gracias no, si están viendo el vídeo ¿Esto de quién es? Eh, la no. de ¿Cómo te llamas ¡Hola, Bea! ¿Qué tal? Vale, wow, como mola Claro que mola. ¿Cuándo Había un día de amistad. Una ¿Y estas cosas me están a Pero tiempo. No sé si algún día lograréis comprender el bien que le hacéis a mi vida Aunque yo solo sea una estrella en vuestro el menjero No pasa nada chicos No queda ya, nada Este es para mí, pero ¿Quién es el salido? ¿Quién es porque me voy a enfadar? ¿No hace ejercicio y Aprovecha cada segundo. Qué bonito va a decir. Pues sí, la bien. verdad es que no hay nada que lo diga, pero yo, yo creo que la luna ¿no? una concha tiene mucho sentido. <risa> la luna refleja el mar y el mar está en la playa y la playa concha. Sí, vale, pues abrimos esto los dos. Me la anda a mí porque tú ya eres un No, porque estarías muerto para que no te coma yo. O sea que ella quiere que tú seas para ella, para que ella te coma a ti, ¿no? Todo. <risa> María 1823 La leo luego en el hotel, pero muchas gracias por dedicarnos tiempo Bueno, en este caso a mí, porque no le he escrito nada <risa> Y ya entiendo en directa <risa> vale, esto me, me, ¿Y me encanta, esto es tuyo Sí, sí, a mí esto me encanta Vale, aquí ¿La van las fuceras. Tú tienes ¿Te quieres a las cruceras? Sí, <risa> una, una, no, una de ahí, ahí, ahí. ¿Es hermana? No o no. lo has hecho alguna vez ahí? No, no claro. Vale, pues nos han regalado a mí esta estrella Súper bonita, la verdad Esta luna. Y esa luna oh, es como esta, que esta la han comprado aquí, esta la compramos él y yo aquí, pero él la ha entonces esto bueno, es el destino que ha dicho, vamos a regalarle una vez es que, que sabemos que la ha perdido? perdido. Es que tú tienes Hay que poner esta quedada. Luego esto es para mí. Hostia, esta la conozco. Soy yo. Laura <risa> <risa> ah, claro, vale por eso. Queda <risa> Ella, Ella se ¿tú? llama Laura. Oh, oh, Laura. ¿Esto, esto, ¿Esto lo has no, tú? Sí. ¿Qué dices? Vale, gracias. Son todas las fechas. Esta chica se llama Emma. Hola, hola, hola. Detrás hay una historia. No, pero no era lo de detrás, luego. Ah, y detrás va en orden, ¿no? Sí. O sea, supongo que será Hola, ¿no? Hola, sí, ¿no? Sé. Y hasta aquí la ronda de regalos. Ahora os dejamos con lo mejor del vídeo, ¿no, chicos. Ahora vamos a hacer parkour, la petición popular. Ah, esto no es es una mortal. ¿Sí? Pero en la caja. Que no, no, están enganchadas, ya lo veréis. ¡Ay! <risa> casual de la vida <risa> ¡Uuuh! El móvil sigue ahí <laughs>